Cinco pasos para dejar de amar a alguien Un amor que se erosiona y fragmenta por las infidelidades causa mucho dolor. Cuando un amor ya no es posible porque la otra persona se quiere ir de tu vida, generalmente hace que tu mundo se caiga a pedazos y piensas que esto es el fin de tu vida. Ya no comes por pensar en ella o en él, ya no sientes la ilusión por enamorarte de alguien más, porque sencillamente esta persona ocupa todos tus pensamientos. Ergo, no tienes espacio para nada más que no sea él. Tu vida da un giro de 360 grados, ya que saliste de la decepción, el dolor, vino esta persona y parecía que con ella o él todo cambiaría, y sería distinto, para luego darte cuenta que al igual que los amores que te fallaron antes, este mismo no fue la excepción, sino la regla, la sensación de seguir en ese mismo círculo vicioso, donde saliste de una relación mala para caer en una peor. Entonces, ¿qué se supone que se hacen en estos casos? Hola, ¿qué tal? Esas este es Marco y quiero compartirte una serie de pasos para dejar de amar a alguien. Estos consejos son solo útiles si decides ponerlos en práctica. Así que, vamos a por ello. Número 1. Confronta la soledad. Generalmente una relación de pareja lejos de darte amor, comprensión o cobijo lo que hace realmente es evitar confrontarte a ti mismo y a tu necesidad de huir de la soledad, el miedo a estar solo o lo que se conoce como eremofobia. Cuando padecemos de este mal, nos encontramos en una relación porque nos aporta una buena excusa para no estar solo con nosotros mismos. Es el miedo a no sentir que somos importantes o que alguien nos necesita. Ya que parece difícil de asimilar, pero a veces Estamos en una relación no porque necesitemos de la otra persona para vivir, sino que porque necesitamos que la otra persona necesite de nosotros. Lo habrás visto en muchas ocasiones, mujeres que mantienen una irracional relación con un hombre que no trabaja y solo le saca dinero a ella, o a la inversa, cuando un hombre da dinero a raudales, le engañan y aún así ahí sigue, le muestran con evidencia que le son infieles y sin embargo lo niega brutalmente. Eso mismo ya denota miedo a la soledad, y la mejor manera es confrontarla. Número 2. Empieza por cosas pequeñas. Los grandes cambios vienen de las pequeñas acciones, parece que esta idea es tan obvia como que para adelgazar, hace falta dejar de comer o aprender a comer bien. Pero lo cierto es que el ejercicio del consejo, más que el consejo mismo, es lo que verdaderamente trae resultados. En otras palabras, vale más la pena un minuto de acción que una hora escuchando consejos que no se materializarán en la realidad. De nada sirve si yo digo, confronta la realidad, si realmente no te atreves a hacerlo. Dejar de amar a alguien empieza por pequeñas acciones que al final derivan en acciones más grandes. Siendo un consejo interesante, darte tan solo el permiso de ahorita mismo, irte a una cafetería y tomarte un café por tan solo 20 minutos, solo pide el café. Busca un lugar donde estar solo o sola y pon tu cronómetro y proponte estar 20 minutos solo, sin husmear tus redes sociales. Número 3. Contacto cero. El no contacto o el contacto cero es aquel que se ejerce cuando decides cortar toda comunicación con tu expareja o para efectos del mismo con la persona a la que buscas dejar de amar. Y por contacto cero entendemos todas aquellas distancias físicas que ponemos entre nosotros y otra persona. Sin embargo, la definición de contacto cero es más amplia e incluye las distancias emocionales que vamos a poner a modo de barricada entre esa persona que queremos dejar de tener en nuestras almas. Ya que nos guste o no, esa persona puede ser un exmarido, la madre de nuestros hijos, un colega de trabajo o hasta un jefe. Hay que verlo todos los días, así la única manera de aplicar este consejo es resumirte solo a hablar con él o ella las cosas correspondientes al trabajo y no ir más allá. Número 4 Cambia los patrones Ir por el mismo lugar, visitar a las mismas amistades, escuchar la misma música, leer las mismas conversaciones de siempre, castigarte con el ayer. Son cosas que forman parte de un patrón conductual que genera una respuesta en tu mente igual. Es decir, si te cortas la mano, vas a sentir dolor y sangrarás. Si haces eso repetidamente en cualquier parte de tu cuerpo, te pasa lo mismo. La razón es simple. El órgano más grande del cuerpo es la piel y como tal cualquier parte de los huesos está recubierta por la piel. Así sea que trataras de rayarte los huesos, tendrás que pasar primero por la piel. Así es esto. O un mismo recuerdo figura como esa navaja. Y la mente es figurativamente la piel. Entre más te encierras en un mismo patrón, por ejemplo, ir al mismo sitio donde frecuentabas con tu ex, peor será porque de cualquier manera el resultado será el mismo. Te vas a herir. Número 5. Ponte metas. Sé que es difícil porque de por sí ya hay metas en tu vida que estás aplazando por andar pensando en tu expareja. Pero para serte honesto, cuando hablamos de metas, nos referimos a hacer un simple ejercicio de tiempo. Intentar al menos por 5 minutos no pensar en tu expareja y enfocarte en otro tema, el clima, una película. Incluso enojarte por alguna noticia en la televisión o por redes sociales. Procura e intenta ponerte el reto de no recordar a tu expareja por un instante y después procura retarte para lograrlo por más tiempo. Poco a poco serás capaz de ir expandiendo tu capacidad de no girar en torno al mismo malestar. Dejar de amar a alguien no solo consta de leer o seguir consejos que aprendiste de un canal o un blog. Se trata de emprender el viaje hacia aplicar los consejos aquí expuestos en tu vida.